No en un minuto Sí Fluke sí, sí, sí. Es el típico juego que te emocionará cuando lo pases Sabes, es el típico juego, es el cubito Que te frustra un montón Bueno, aquí te dejo Una grabación de cómo sería Más o menos <tose> En fin este juego creado y abandonado por Roberto Pala ha sido muy criticado a lo largo de los años. Su mecánica simple: saltate los pinchos, vuela con la nave, vete para arriba y para abajo con la bola, cambiando de gravedad, básicamente. Eh, luego tenías que tenías un robot que saltaba más alto de lo común y más bajo de lo común también y otras cosas. Como mejor jugador hispano tenemos al Guitarras y como mejor jugador en general yo creo que es Nexus. Adiós.